y yo espero que, que seguramente nos van a arreglar esto, porque estamos que no, por ahí no se puede cruzar y que dar la vuelta por allá atrás, para salir para la, para, la, para la calle. Asegura las autoridades se han olvidado de sus principales necesidades. Cuando llueve es difícil transitar por esta vía. Es decir, yo he visto que, que han venido por aquí, comenzaron ese trabajo y no lo han terminado. Pues yo pienso que ahí se debe de hacer un badén. O poner una cantarilla, algo así. Eso es año tras año de que, que vienen a arreglarlo, vienen a arreglarlo y nunca hacen nada. Y siempre uno con toda esta basura, toda esta porquería. Cuando llueve no ahogamos todo el mundo para acá. Eso es la casa inundada de agua. Y eso es la que, situación. Mira qué muro hubieron que poner ahí, pa, de blo para pa que, que eso se ahogue. Esa casa, esas casas se ahogan es de agua. Y esa situación de, de, de eso, que eso hay que arreglarlo, porque uno vive aquí como un puerco ¿eh? con eso ahí. Incómodo más, porque mira, ve, hay que dejar los, los motores de aquel lado o tirarse al lodo ahí al fango ahí. Fan, guay, que eso es lo que hay que hacer. A pesar de las constantes denuncias ante los medios de comunicación, a la fecha todo se trata de promesas incumplidas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.